Buenos días, buenos días a todos y todas. Y agradecer la, la invitación al Senado de México por bueno por, por poder exponer nuestro punto de vista en este tema, eh, bueno, que es un tema polémico, eh, está siendo polémico en todo el mundo, en Europa también. Y eh, agradecería que se colgara la, la presentación que he preparado, por favor. Mm. Sí, bueno, yo tengo una experiencia larga en el tema crítico respecto a, a este proceso de coincineración. Eh, yo voy a dedicar unas palabras. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, este es el guión. Vamos a definir exactamente qué se entiende por coprocesamiento y coincineración, cuáles son las condiciones que se imponen en Europa al, al horno cementero que coincinera residuos. Vamos a responder a la pregunta si se reducen o no las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las medidas correctoras habituales en un horno cementero que coincinera? Eh, ¿Cuáles son algunos de los problemas técnicos que implica la coincineración para las propias empresas que fabrican clinker cemento? Eh, si hay una recuperación real de energía o si hay una destrucción térmica. Y por último, eh, vamos a ver que la coincineración de residuos no peligrosos genera contaminantes peligrosos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Evidentemente, estos son unas pinceladas, este es un tema complejo, un tema del cual podemos estar hablando muchas horas y, por lo tanto, eh, esto es solamente una pequeña muestra de lo que, de lo que se podría comentar. ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la definición de mm. coincineración eh, que se da en la Directiva Europea de emisiones Industriales, pues, mm. la tienen ustedes ahí, es una instalación una unidad, toda unidad técnica fija o móvil cuya afinidad principal es la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario o en la que los residuos reciban tratamiento térmico para su eliminación. Eh, bueno Esta es la definición eh, eh, que se da en la Directiva de emisiones Industriales actualmente vigente en Europa y la definición que se da de coprocesamiento en la guía técnica del Convenio de Basilea eh, que regula el traslado eh, de residuos peligrosos y también la coincineración de residuos peligrosos en los hornos cementeros. Bueno, es el uso de residuos adecuados en procesos de manufactura con el propósito de recuperar energía y o materiales y disminuir el uso de combustibles o materias primas convencionales. Bueno, siguiente, por favor. Estas dos definiciones, como pueden comprobar, no tienen prácticamente ninguna diferencia. ¿eh? Es decir, se puede definir el coprocesamiento o la coincineración de forma similar. Eh, lo que pasa es que el coprocesamiento eh, es una definición en la cual en mayor medida eh, el objetivo eh, es no solamente recuperar la energía, sino también eh, utilizar eh, esos residuos como materia prima en el proceso de fabricación de cemento. El caso más paradigmático es el caso de los de procesamiento o coincineración de los neumáticos fuera de uso, dado que contienen, eh, aportan energía en eh, mm. su combustión, dado que tienen eh, materia hidrocarbonada, como son los textiles o los polímeros, tanto naturales como, como sintéticos, y los aditivos, y aportan eh, fibras de, de acero de alta calidad, y ese acero de alta calidad mm. se puede utilizar, es necesario. ...del hierro, digamos, contenido en el acero para fabricar clinker. Por lo tanto, la palabra coprocesamiento sería específica de esta coincineración de los neumáticos fuera de uso... ...porque en el resto de residuos que se queman, que se coincineran, eh, no se aprovecha ninguna materia prima... ...es decir, no aporta ninguna materia prima en el proceso de clinkerización, en el proceso de elaboración de clinker en el horno cimentero. Por lo tanto... Eh, además, este término ha sido eh, más difundido por una de las multinacionales cementeras, como es la Fargon CIM, que lo utiliza en todas sus publicaciones, especialmente en América Latina. Y este, este término ha sido traspasado también a, a, la guía, a la guía del convenio de Basilea, del convenio de Basel. Y mm, nosotros pensamos que es con una clara intencionalidad política, ya que el término incineración tiene una carga mediática negativa. Siguiente, por favor. Bueno, eh, mm. las condiciones para, para incinerar residuos eh, que marca la Directiva de Emisiones Industriales son varias, solamente vamos a hablar aquí de dos. Una es T2 segundos, mm. eh, es considerar que los gases de combustión tienen que estar eh, por encima de una determinada temperatura, en el caso de residuos no peligrosos serían 850 grados, mm. y en el caso de residuos peligrosos. Eh, serían 1.100 grados durante un tiempo determinado, en este caso dos segundos. Bueno, esto es una hipótesis de que eh, todo el material hidrocarbonado sometido a estas temperaturas durante estos eh, tiempos eh, se destruyen. Bueno, esta es una hipótesis que no es del todo cierta, es decir, porque eh, bueno, eh, sabemos que las incineradoras y eh, las cementeras que incineran residuos emiten eh, materiales hidrocarbonados porque será un proceso de eh, destrucción parcial en el horno cementero, pero luego una recombinación y una eh, síntesis ex novo en las paredes frías de las chimeneas y de, las partes frías de la instalación que tratan los gases de combustión, en donde se vuelven a sintetizar estas sustancias eh, hidrocarbonadas como pueden ser las dioxinas y los, y los furanos. Siguiente, por favor. Bueno, también tiene que haber un sistema automático de alimentación para evitar que cuando no se cumpla esta condición de T2 segundos se deje de coincidir a residuos, es decir, que se dejen de introducir residuos en el horno cementero. Lo que pasa es que hay que decir una cosa, es que la mayor parte, bueno, toda la tecnología de clinkerización eh, quema eh, los combustibles en, en dos lugares. Uno es en el, eh, digamos, en el, horno, en el, en el tubo cilíndrico, ¿no? De varias decenas de metros. Ese es el quemador principal. Pero todas las, eh, bueno, es una mejor tecnología disponible. Casi todas las eh, cimenteras modernas tienen un eh, precalcinador o precalentadores, eh, una disposición de precalentadores en ciclones, en donde eh, los gases de combustión circulan en contradirección respecto a la materia prima que se introduce. En el horno que se llama crudo. Entonces, también se suelen quemar estos residuos en eh, el precalcinador. Lo que pasa es que, bueno, esta condición de T2 segundos eh, es de difícil cumplimiento en el precalcinador porque eh, el tiempo en el cual eh, los gases circulan a esas temperaturas que suelen ser menores en el precalcinador eh, suelen ser mucho menores que el tiempo que circulan los gases. En, eh, digamos, en, el, en el horno, en el quemador principal. Siguiente, por favor. Bueno, este es un tema muy importante, ¿eh? ¿dónde se introducen los residuos en, el, en, el, en, el, en la instalación cementera? ¿no? Eh, bueno, la, el documento BREF, que es el documento de mejores técnicas disponibles eh, aprobado por la Comisión Europea, establece efectivamente, o sea, eh, en el precalcinador no se, no se consiguen las altas temperaturas que se consiguen en el quemador principal que están alrededor de los 2000 grados en el punto de, de la llama, mm. la temperatura esa va disminuyendo a lo largo del, del tubo cilíndrico, del horno. Eh, bueno, siguiente, por favor. Bueno, la recomendación es que no se deben introducir eh, materiales en el, en el precalcinador que se puedan descomponer, es decir, que tengan materiales volátiles, como pueden ser los metales volátiles, mercurio, cadmio y talio, dado que esos materiales eh, van a salir eh, por la chimenea. Siguiente. Bueno, y esto es lo que se establece en el documento de mejores técnicas disponibles, ¿no? mm. Eh, hay que decir una cosa de principio y es que las MTDs eh, designadas así, el documento de conclusiones de las mejores tecnologías disponibles o mejores técnicas disponibles, la coincidenciación de residuos en las cementeras no es una MTD. Las empresas cementeras siempre han estado diciendo que en Europa eh, la coincidenciación de residuos es una MTD. Eso no es cierto. Eh, lo que dice la Comisión Europea y el documento de conclusiones, eh, impone una serie de condicionantes para que eh, se puedan establecer MTDs, pero no, la incineración de residuos en sí misma no es una MTD. Y una de las, eh, de las condiciones que se, que se imponen es lo que tienen ahí ustedes en el MT12A y el MT12B, que eh, se deben introducir los residuos en todo caso, cuando se incineran residuos, eh, en los puntos eh, de alimentación adecuados en cuanto a la temperatura y al tiempo de permanencia. Y eh, esto es lo que hemos eh, observado y por lo tanto no se deberán introducir residuos con compuestos o elementos volátiles en el precalentador o precalcinador, por ejemplo, plásticos, disolventes clorados o no clorados, residuos de fragmentación de vehículos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen ustedes el, lo que es eh, un, un horno cementero eh, moderno, en donde tienen ustedes el tubo principal, el quemador principal. Y ese tubo cilíndrico que va girando, rotatorio, y aquí tienen ustedes eh, toda una batería de ciclones en donde hay este intercambio eh, de calor entre los gases calientes que salen del horno principal con eh, la materia prima y por lo tanto ahí hay una precalcinación, ¿eh? o sea, anteriormente la calcinación se hacía todo en el horno principal, y ahora la precalcinación se hace fuera para ahorrar energía. Entonces, en ese precalcinador también se suelen introducir eh, combustible para mantener eh, una temperatura determinada para que se dé lugar a ese proceso de calcinación o descarbonización. Siguiente, por favor. Bueno, ¿se reducen emisiones o no? Este es un debate. Eh, bueno, la contabilidad oficial dice que se reducen emisiones si se introducen, si se queman, materiales que tengan eh, carbono biogénico, ¿eh? carbono eh, que haya sido previamente, eh, digamos, depositado o acumulado en plantas o materiales biológicos y que hayan absorbido ese carbono de la atmósfera. En realidad, mm. eh, hay que decir que en el proceso de, de incineración se emiten gases de efecto invernadero, claro, si sí, en cualquier caso, dado el... el se produce una oxidación y por lo tanto se produce una emisión de gases de efecto invernadero. Eh, algunos residuos contienen una fracción biogénica muy pequeña, por ejemplo los neumáticos. Eh, la fracción biogénica de los neumáticos es del orden del 25%. El resto sí genera gases de efecto invernadero. En realidad, eh, bueno, el combustible más limpio el que generaría menos eh, gases de efecto invernadero es el gas natural pero hay muy pocas cementeras en el mundo, algunas sí, en Austria o en la Unión Soviética, o en Rusia existen cementeras que queman el combustible principal es gas natural. Siguiente, por favor. Bueno, hay que decir eh, que el diseño del horno cementero, eh, un horno cilíndrico rotatorio, no está optimizado para incinerar residuos, sino para elaborar clinker. Eh, Se podría poner un ejemplo un poco, digamos, casero, eh? Eh, y la pregunta, se podría hacer la siguiente pregunta, es decir, ¿un camión de bomberos ¿m? puede ser utilizado para transportar personas en un sistema de transporte regular? La respuesta es que sí, evidentemente. Pues tiene ruedas, tiene un motor y puede transportar personas. Ahora bien, ¿está diseñado para transportar personas? No. Puede transportar muy pocas personas porque... El... El camión de bomberos eh, no está diseñado para transportar personas, está para tra diseñado para transportar pocos técnicos, pocos especialistas, para combatir el fuego. <coughs> tiene una escalera, tiene toda una serie de mecanismos que son absolutamente innecesarios en un sistema de transporte de personas, un, un sistema de transporte regular. Bueno, lo mismo nos puede pasar en el tema de los no cementeros. Las fábricas de cemento no están especialmente diseñadas ni dotadas para controlar la emisión de de algunos contaminantes, como por ejemplo los metales pesados volátiles y semi-volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los, co los compuestos orgánicos volátiles, ya que solamente retienen con alta eficiencia alguna de la fracción particular de esos contaminantes en eh, los sistemas de depuración, como pueden ser los electrofiltros o filtros de mangas. Las medidas correctoras en el horno descansan fundamentalmente en circunstancias consustanciales a la elaboración del clínico y no a la reducción de la contaminación emitida. Se dice que el horno cementero es ideal porque hay altas temperaturas, hay un medio alcalino que puede neutralizar los gases ácidos, hay una alta turbulencia y un gran contacto entre los gases y el crudo y hay una retención de algunos metales pesados por el clínter. Todo esto es cierto. Siguiente, por favor. Pero esto no se puede considerar que son eh, los sistemas más eficientes para reducir la contaminación. No se puede comparar la eficiencia eh, de las medidas correctoras de una incineradora moderna con las medidas correctoras de una instalación de fabricación de cemento. Por ejemplo, no existe lavado de gases como la dechada de cal, no hay una reducción catalítica muy eficiente de los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, el SCR, que prácticamente no existe en los hornos cementeros y sí en las instalaciones incineradoras, no se reducen las emisiones de metales pesados y dioxinas a través, por ejemplo, de filtros de carbón activo, etcétera No existe una segunda cámara de combustión. Bueno, podríamos hablar de las grandes diferencias que hay entre una incineradora moderna y una fábrica de cemento. Pero yo creo que hasta aquí eh, es suficiente. Siguiente, por favor. Disculpe, doctor Carlos Arribas, le rogaría a terminar. Tiene usted un minuto, por favor. Para sí. Que... Gracias. Bueno, eh, la presentación supongo que se puede pasar a, a, los, a los asistentes, si la solicitan. Sí. Eh, Podemos pasar, por favor. Y vamos al final. Es, eh, bueno, la coincineración de residuos peligrosos generan contaminantes peligrosos. Por ejemplo... La incineración de neumáticos fuera de uso produce sustancias cancerígenas, como son el benceno, el 1.3-butadieno, el benzoapireno, el dimetilbenceno, el etc. Sustancias que no se producirían en el caso de que no se incineraran esos residuos. La incineración de, de fragmentación de vehículos fuera de uso, que son plásticos, también, que es la mayor parte es poliuretano, eh, producen sustancias peligrosas, como el estireno, tolueno, benceno etc. Y, siguiente por favor, la incineración de plásticos, que es uno de los componentes principales que ha comentado el doctor Guerra, pues también producen sustancias peligrosas, ¿eh? como pueden ser el, cia el cianuro de hidrógeno, cianógeno, o sustancias como las dioxinas y furanos, que eh, se, se sintetizan, como hemos comentado anteriormente, en las partes frías de la instalación cementera y salen a la atmósfera sin ningún problema. También hay que decir que los filtros de mangas no retienen las, las partículas ultrafinas que se generan en la fabricación del clinker y salen también a la atmósfera. Pues muchas gracias por la, por la audiencia. Eh, bueno, aquí hablamos también de la incineración del PVC, Luego del polietileno, como plásticos más comunes que se, que se utilizan actualmente en los residuos y que aparecen en los residuos domésticos o municipales, y los problemas ambientales que genera su incineración. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Arribas.